Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 231. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. ¿Qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres mas lo único que busco o siempre busqué es tu amor, pues no hay nada más que siempre quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte, ¿qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo así como con aquel que es nuestro Padre, recordarlo a él es el cielo, esto es lo que buscamos y esto es lo único que nos será dado hallar. Padre mi voluntad es únicamente recordarte. Amén.